¡Sios Romilona! Ya ¡Oh! te está panties de una dama vieja. Sí, sí soy sí. vieja y uso panties. Pero no eres una dama. Oh, qué cómodos. Una ventaja de ser, ser ciega es que jamás he visto con Crocs. ¿Hablas de mis zapatos masturbadores de goma? Sí, y lo sé. ¿Sí? La desventaja de ser ciega es que escucho todo oh. en este duplex. Oh. Oh. Deja de joder. ¿Bactín? Sí. Y bactín al el trabajo. ¿Y qué hay de la cómoda, ya? Esas cosas no se ensamblan por sí solas. No tienes que decírmelo. La cómoda me agrada. Es mejor que aquel armario. Por favor, cualquier cosa es mejor que aquel armario. Yo creo que es mejor una... ...rinconera o una vitrina que eso. Ah, sí, fue excitante cuando lo trajiste, recuerdo. ¿No clavas? ¿Aquí? qué? ¿Ahora? Fue un chiste. Sé que han pasado décadas. Te sorprenderías. Voy a vomitar. No sabes cuánto odio Los avisos clasificados Isita, busco el no ciego a las imperfecciones Muy labio con las manos O prefieres que yo arme cosas y la renta tú la pagas Estás muy insoportable hoy Recapitulemos El desgraciado que me convirtió en este fenómeno Escapó de entre mis manos Una Atraparlo era mi única esperanza de volver a ser guapo, recuperar a mi sexy mujer y no dejar que esto le ocurra a alguien más. Así que sí, hoy fue tan divertido como no. un consolador de hija. Hashtag telefumas. Ya sé tiene es nuestro amigo del traje rojo. Güey del deforme Wilson. También usaría máscara si tuvieran rostro ¿sí? Ojalá sanara como él. Aún así, acabaremos con su sufrimiento. A nuestro modo. Sí, ¿y cuando sane? No lo hará. No se si nos queda nada por sanar. Es curioso. Casi extrañamente niveles. Me gustan los retos. Pero el p. Boche? Me va a ser tan útil como ese Bactín. Tomé mi reserva de narcóticos para las muelas del juicio y estoy dándole vueltas a Saturno justo ahora. Pero te agradezco el detalle. Estoy loca. O tu mano es muy pequeña. El tamaño de un tenedor desechable. Eh. Entiendo por qué estás molesto. Pero tu humor no va a cambiar hasta que busques a esa mujer y le digas lo que sientes. Y qué me he cansado de decirte, señora Magu. No va a aceptarme. Si me vieras, no entenderías. La apariencia no es todo. Por supuesto que lo es todo. A su David, déjame hablar. Es como si se hubiera tragado un tanque de L completo. ¿Crees que Ryan Reynolds llegó a donde está por su gran talento como actor? ¿El amor es ciego, Wade? No. Tú lo ves. Entonces te vas a quedar ahí a lloriquear. No, voy a esperar a que mi mano supere la pubertad y luego idearé un nuevo plan de Navidad. Mientras tanto, será mejor que te vayas. ¿A nuestra mano se debe sentir tota. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre. El médico dice la mala noticia es que le resta poco tiempo de vida. ¿Y el paciente dice cuánto me queda? Y el doctor dice cinco. Y el otro dice cinco, ¿qué? Y el doctor dice cuatro, tres, dos... <risa> ¿Las puedo ayudar? Eso espero. Entiendo que tú podrías indicarme con ese encuentro Un amigo mío. Se llama Wade Wilson. Lo siento, no conozco ese nombre. Oye, no puedes estar detrás de la barra. He visto a esta chica. ¿Tú no te ves He oído mucho de ti. Ah, Linda, ¿podrías voltear a verlo? No es el lugar indicado para hacer algo así. Tranquila, Angel. Baja el hombrecito. Ahora sí ya tengo lo que necesito. ¿Seguro? ¿No quieres ropa que no sea monocromática? Diviértanse en la función de medianoche de Blade Uf. Gracias por el apoyo, chicos. Wade. Tenemos un maldito problema. O más bien el problema es tuyo.